Hola a todos y bienvenidos a Dansting, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ello. El día de hoy veremos el tema de números primos y compuestos. ¿Qué veremos? ¿Qué son los números primos y cómo diferenciarlos? Tabla de los 150 primeros números primos. Y por último, los números compuestos y la relación con los primos. No siendo más comencemos no olvidemos que este video cuenta con el patrocinio de industrias del reflejo limpieza y calidad que brillan no olviden que es una empresa manizaleña y pueden encontrar los teléfonos que aparecen acá para contactar maneja toda la parte de productos tanto para el hogar como para instituciones también pueden visitar su página web o contactarlos a través del correo que aparece en pantalla. Ahora sí, continuemos. Definamos los números primos. Son todos aquellos números que son naturales, mayores que 1. Que tienen únicamente dos divisores que son el 1 y el mismo número. Veamos algunos ejemplos. 3, 5, 7, 11 y 13 son números primos. ¿Por qué? Son divisibles solamente por el mismo número. El 3 es divisible por 3 y por 1. El 5 es divisible por 5, por 1. El 7 igual, el 11 igual y el 13. Vamos a ver una tabla en la cual podemos analizar mejor todos estos números primos. Veamos. Tenemos lo siguiente. Tenemos la siguiente tabla que va del 1 al 149, pero... Ya saben que pueden haber muchos más. Y para esta tabla seleccionemos los números primos. Serían los siguientes. Todos los que están en amarillito corresponden a números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 y así sucesivamente. Estos números se consideran como números primos. Pueden pausar el video para que tomen nota de ellos en caso de que quieran aprenderlos a diferenciar. Existe una regla que se llama la regla de las tótenes, que nos permite diferenciar estos números primos. ¿Qué es lo que hace esta regla? Permite, a través de manejo de múltiplos, saber los que son números primos. Primero, considera los múltiplos de 2. Entonces, múltiplo de 2 sabemos que está el 4, el 8, el 10, el 12, y así sucesivamente. Luego habla de los múltiplos de 3. Entonces, sería el 6, 9, 12, 15, y así sucesivamente. Lo mismo para el 5 y 7. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los números que estén múltiplos de 2, 3, 5 y 7, no se pueden considerar como números primos. Mientras que los que sean diferentes a ellos, estos serían los números primos. Si tienen alguna duda, recuerden las reglas de divisibilidad o criterio de divisibilidad para saber la multiplicidad de cada uno de ellos. Entonces, si es múltiplo de 2 o múltiplo de 3 o múltiplo de 5 o 7, no aplica como número primo. O sea que esta es la forma más fácil para encontrar un número primo. Miramos si es múltiplo de 2, 3, 5 y 7. Si aplica uno de ellos, no es número primo. Pero si aplica lo contrario, se consideraría como primo. Veamos ahora los números compuestos. Definámoslos. Son todos aquellos números naturales que se forman por la combinación de dos números primos al multiplicarlos. O también entre números compuestos. Veamos algunos ejemplos. Tenemos 3 por 5. Miren que ambos números son números primos. Y al multiplicar nos da 15. 15 es un número compuesto. ¿Por qué? Se dio al combinar el 3 y el 5. Otro ejemplo podría ser 7 y 11. Ambos son números primos. Al multiplicar nos da 77 este sería otro número compuesto ¿Eh? eso también aplica si combinamos por ejemplo digamos 2 por 4 8 ambos no son necesariamente números primos pero son compuestos y me generan otro compuesto para terminar veamos algunos ejemplos de diferenciación coloque al lado de los siguientes números si es un número primo o compuesto y nos dan los siguientes números. 15, 24, 17, 45, 23 y 8. Una forma, vamos a empezar a mirar la parte de que sean compuestos. El 15, si lo miramos bien, el 15 es la multiplicación de 3 por 5. Quiere decir que es un número compuesto. No es divisible, sino que... De por, solamente por 15 sino que tiene el 3, el 5 o sea que saldría dentro de ellos o sea que este sería un número compuesto el 24 como podemos ver hay varias formas de obtener el 24 una es 6 por 4 8 por 3 o sea que también sería un número compuesto 17 este número no es fácil de obtener por multiplicación a, a menos de que lo dividamos por el 17 o por el 1 como solamente se puede dividir por el mismo y por uno, este es un número primo. Y podemos arreglar las reglas de múltiplos. No es múltiplo de 2, 3, 5 ni 7. Por ello es un número primo. Ahora el 45. Se da al multiplicar 9 por 5. Quiere decir que es un número compuesto. El 23 no se puede dividir, sino solamente por el 23 y por el 1. O sea que esto es un número primo. 23 y 1, no olviden. Ahora, por último el 8, da la combinación de 2 por 4. O sea que este también sería un número compuesto. Con esto podemos dar por concluido el tema de números primos y la forma que se da para los compuestos.